si es que es una bestia tenemos la inferno en las manos este vídeo lo estaréis viendo la verdad pues un tiempo después de haber subido lo de la steelbite vale, pero esto mismo lo estoy grabando al mismo tiempo que nada más termino lo de la steelbite y la verdad que sabéis lo que toca, ¿no? Sabéis lo que toca. Sabéis lo que toca. Sabéis lo que toca. Sabéis lo que toca. Sabéis lo que toca. Sabéis lo que toca. Que va a ser. ¿Qué Vamos a ver qué tal va a chico. Bueno, estamos en Atlas Duelo. En este momento no os quiero traer nada en plan. Una partida así muy loca. Oh, la silla, increíble. Ya es la prueba que hice en el último momento. Y de verdad que yo me quedo muy loco con lo, sabes o sea, Me cuesta que me toquen armas, pero cuando me tocan, es que son muy bestias, macho. Aparte me tocan lo de tocar los del carpetes, el este del médico. O sea, que me voy a poner el micrófono parabólico, pero es solo para hacerme las 30 bajas en duelo por equipo, simple hecho de que así me dan un suministro y a ver si nos toca la... pues yo que sé, lo sirvian ya, de paso, ¿sabes? ya, ya que estamos hoy aquí con no bestias ver, ver, Marcando ver, coordenadas ver. De paquete de ayuda. lo único que se mueve un poco demasiado no. ayuda en camino. <risa> <La UNA risa> en <el video>. ¿Vale? <risa> ¿Me cago en único. ¿Tú, ¿Tú le metes una buena empuñadura a este arma? es que no se <risa> <risa> Si es que es una bestia. Otros suministros más. Aguardarnos los suministros. A ver. No abrimos, Sí, tengo mucho tiempo para. Surprise, motherfucker. Hola. Eh, ya os digo, no quiero. O sea, que en plan... La partida de la vida, ese hombre está una bala. Vamos a esconder aquí. Ya. Mira cómo viene a rapiñar. Va vamos allá. Tenemos la inferno en las manos. Es que tenemos el inferno Tenemos el inferno Ahora mismo tenemos el inferno de, Para mí de las mejores armas Que tampoco me importaría tenerlas. ¡Macho! No me lo creo, perdemos Perdemos en el último momento No, no, mátame Mátame Nos han hecho picadillo Esfuércense más la próxima qué vez qué Venga chicos, pues nos una cosa, no sé si podemos subir este. y ahora ahora vale chicos, ya me acabo de sacar el ministro y estoy viendo que pinta bien la partida, fíjate tú. Así que he decidido ponerme al final a grabarla y vamos a ver. Estamos a dos del UAV, ¿vale? Estamos a dos. Y no me gustaría no perderlo. nos aseguramos no pasa nada, no pasa nada porque vamos la verdad, tengo que me importa que una mala partida todo hay que decirlo, la verdad, porque ahora mismo estoy haciendo si yo ahora mismo estoy muy tranquilo, sabes A... yo que sé, si me saco algo así de sencillo pues ahora, ya, ya tengo partido están aquí muy motivados cosa que no me gusta mucho no, hay que decirlo que no me gusta mucho la gente motivada. ¿eh? Vale, tenemos el UAV. UAV si al final todavía ¿eh? nos podemos sacar una partida decente. Hemos pillado una Royal, una royal. Pues ni tan mal, ni tan mal. Nada, no pasa nada, no pasa nada porque ha sido, está siendo decente la partida, ¿eh? O sea, yo creo que una partida para empezar en vídeo. Ahora, venga, paso. un enemigo en O un muerto. Ahí está, la Royalty. Macho, estás en las nubes, ¿eh? Los, los que viven en el mundo de Yupi, no viven. ¿No? Que Ya me entendéis, que este tío está <risa> ¡Compañero! No, si todavía me matará. Todavía me matará. Que es muy mío que todavía me va? ¿En matará. Va? Vale, vale, otro AUV. No está ¿tú en mal. Está en línea. Vale, estamos a 60 minutos Está teledirigido digamos. Vale ¿Qué? Tenemos el dron y tenemos el warven Qué mejor forma De terminar esto Que así, macho, si es que Mátame las veces que quieras Vale, tiramos esto por aquí Son los que quieran van a morir, macho y que me digan lo que quieran Si es que el dron Le tenéis que poner que lo controle la bahía Porque está muy cheto Todo hay que tener suministro avanzado Cuando completas El reto Así que no estaría nada mal La que Aparte que este juego No sé, no es como el Black O's 3. De verdad, me, me resulta mucho más fácil tanto Sé que es parecida, pero no sé Tiene alguna cosilla que, que... vamos Le da un punto diferente Aparte de los modelos de armas No sé Pero no sé Es algo mm, Bastante chulo 40 bajas en 1 por equipo tío? Ojo que, que Tenemos partidaza, porque aparte 40-16 Macho, eso es difícil de Sacar de Ahí está, matamos al puto franco Los viejos Lo vamos a ir dando aquí La verdad vamos a ir. Porque no estoy nada cómodo y Si tú estás incómodo jugando Pues macho, vete de esa zona Y ya está, Ahora lo ve yo No voy a ir por aquí, porque llevo ya 42-16, en duelo por equipos No no digo nada La verdad, una maldita party data Hala. A morir lo que queráis Mira, 43, 18 Venga, la distancia de este arma Demuéstralo Ahí está, quedan dos bajas nos Queda una Papá, Quiero la killcam para, para rematar Y nos la quitan, pero no pasa nada Nos llevamos a asistencia sí. Y vamos a abrir el par de suministros y concluye. ¡Ah, no! ¡Pero me lo ha he hecho yo! ¡Ni tan mal! ¡Buah! Pues es que ha sido tan rápido que veis. He... Como he visto la fala, así que no me ha contado la baja. Por pues 19 en duelo por equipo. ¿Vosotros veis normal lo que me acabo de hacer? ¿Vosotros lo veis normal? Vamos a abrir el par de suministros. Vale. vale. A este arma había dicho que me iba a meter yo una empuñadura que no viene nada mal lo vamos a abrir y vamos a abrir el par de suministros bueno cuánto tenemos que hacer de más vale el doble y vamos a abrir el segundo élite casco de realeza de verdad que yo estoy gozando bastante, aunque no me va la verdad, no me va, todo hay que decirlo me gusta más así pues bueno chicos, espero que os haya gustado, si es así dar un pedazo de like, suscríbete si no estáis, seguidme en mis redes sociales que las tenéis abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós